Bueno, bueno, bueno, bueno Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo vamos a hacer una reflexión No os asustéis por esta tabla No os asustéis por esta tabla Espera que voy a encuadrar bien la imagen Ahora bien, No os asustéis Porque las tablas a veces acojonan Y esta con tantos números y datos acojonan Pero vamos a sacar jugo de aquí Vamos a sacar jugo ¿Eh? Te invito a que te quedes a darle un poquito a la sesera ¿Sí? Bien tenemos un punto, hemos llegado ahora mismo, sobre estos días, esta semana estamos en un punto de inflexión, ¿vale? Con este vídeo también pretendo contestar a muchas preguntas de muchos usuarios que me han preguntado Oye, ¿este o este? Oye, ¿este o este? ¿Sí? Vamos a verlo, ¿sí? Bien, tenemos aquí, de izquierda a derecha, tenemos procesadores Snapdragon gama 600, los actuales, ¿vale? Tenemos el 625, 626, 630... 636 y 660, ¿vale? Bien. A ver si puedo, un momento, ¿eh? Copiar, a ver si puedo abrirlo. Hostia, es que no, no, yo no yo no puedo, no puedo vivir sin Pine, no puedo. O sea, no, es superior a mí, yo no puedo vivir sin Pine. Vale. Aquí lo tenemos abierto con el Pine. A ver si ya puedo ampliarlo, y ya sería la hostia. Mira, mira, madre mía, madre mía. Madre. Vale. Bien, vamos allá. 625, 26, 30, 36 y 60, ¿vale? Tenemos un punto de inflexión que está aquí, lo voy a señalar, lo voy a señalar en rojo para que se vea bien, aquí tenemos un punto de inflexión, ¿vale? Tenemos un punto muy grande de inflexión y ahora voy a, voy a argumentar por qué, ¿vale? La, eh, el proceso, el tamaño de los semiconductores es en todos iguales, ¿vale? Eh, tenemos 14 nanómetros, 14 nanómetros, en todos tenemos 14 nanómetros, ¿vale? 14 nanómetros, eso significa que tiene una cierta eficiencia energética, bastante. ¿sí? Recordemos que el Snapdragon 650, eh, 652, es, terminales como el Redmi Note 3 Pro o terminales como algún... Un ZT que salió al mercado y algún Lico, etcétera Llevaban el 650, 652. El Mi Max 1 llevaba el 650 y 652 la versión Pro, bla, bla. Esos tenían 28 nanómetros. A más nanómetros, más consumo de batería, ¿vale? Y aquí tenemos todos con 14 nanómetros, ¿vale? La, la arquitectura es toda de 64 bits, ¿vale? Todos tenemos 64 bits cada uno. Por ende, ahí no tenemos tampoco ningún tipo de diferencia. Podríamos pensar que casi casi son iguales todos, pero y ahora llegamos ya a la madre del cordero, aquí y en otro sitio llegamos a la madre del cordero, tenemos la capacidad, me, perdón, perdón, la arquitectura de la CPU, la arquitectura del procesador, ¿vale? La arquitectura es muy diferente y por eso he marcado aquí la barra, ¿sí? Hasta aquí tenemos Cortex A53, que es una arquitectura de procesador bastante antigua, es un, un como está construido, bastante antiguo, ¿sí? Y en cambio aquí tenemos un salto muy grande. Tenemos ya construcción crío y en este caso tenemos CRIO 260 y CRIO también 260, ¿vale? Pensaba que era 280, pero me, me acabo de me acabo de leer, lo estoy leyendo ahora mismo con vosotros, y es 260 también, no 280, ¿vale? Por lo tanto, cuidado, cuidado con el 636 y el 660. El 636 lo monta el Asus Zenfone 5, cuidado que ese terminal va a dar que hablar, lo monta el... Eh, no me sale ahora, como para no salirme el, el Xiaomi Dale que no me sale Xiaomi Redmi Note 5 Como para no salir 636 Y el 660 Lo monta el Nokia 7 Plus El Sharp Aquos S2 En su versión eh, 6128 Si mal no recuerdo Sharp Aquos S2 Cuidado, ese terminal Cuidado con ese terminal, que nadie lo conoce. Y cuidado con ese terminal. Como yo lo veo de oferta, lo pillo. La versión del, del 660. Existe otra versión con el 630. Perdón, pero es que me está matando el café este que está más fuerte. que. Vale. ¿Sí? Tenemos Nokia 7 Plus en el 660. Tenemos el Xiaomi Mi Note 3. Tenemos el Sharp Aqua S2. ¿Sí? Nos vamos situando. Bien. Y aquí... A mano izquierda, ya tenemos lo que los fabricantes han intentado ya arrastrar hasta el límite, han, han estirado la cuerda hasta el límite. Tenemos, por ejemplo, aquí lo estaba, iba a hacer un, como un comentario, análisis, un vídeo así raro de los míos, de, del MIA1. Tenemos el Xiaomi Redmi Note 4, el Xiaomi 5... Xiaomi Redmi 5 Plus, ¿sí? tenemos el Motorola Moto Z Play, en el 626 tenemos el Z Play 2, en el 660 tenemos el Moto X4, tenemos el Sharp aquos S2 y seguramente algunos más que se me olvidan, pero los más conocidos son los que he mencionado. ¿vale? Entonces, insisto en el punto de inflexión por, por la arquitectura del procesador. No se puede comparar una arquitectura Crio con una arquitectura Cortex A53, o sea, hay, hay un abismo de diferencia y en rendimiento es un salto brutal, para que os hagáis una idea en números de estos del del, del Antutu, de los test estos de, de las aplicaciones que miden el rendimiento bruto, hay un salto de aquí, o sea de izquierda a derecha hay un salto casi casi del 50%, más o menos sí, del 50%, no nos pongamos exquisitos, y luego también sí, donde más más se nota el salto También es en las gráficas ¿Vale? Las gráficas Y luego hay otro aspecto Que también veremos a continuación ¿eh? por, lo tanto, ya, por lo tanto Ya nos tiene que quedar claro El salto Es decir Es decir A la pregunta Ostras ¿Qué me compro? ¿El Redmi 5 Plus? ¿O me compro el... Bueno, invento, eh El Shark Aquos S2 De 628 Hostia ¿Qué me compro? ¿El Nokia 7 Plus? ¿O el Redmi 5 Plus? O, oh, Miras esto Tienes que mirar esto Si está a la derecha Vamos a poner. Si está a la izquierda, yo no recomiendo su compra a fecha de hoy. A fecha de hoy ya no vale la pena. O sea, estamos hablando de esto, tiene ya años, ¿eh? Que nosotros hayamos visto el MIA1 de hace 7 u 8 meses no significa que el procesador venga de, de, de, del Redmi 4 Prime, que es de hace 2 años. Redmi 4 Prime fue el primer móvil en montar el 625. Y el 26 y el 30 son hermanos. Son hermanos. Lo único que cambia es la gráfica. En el 626 hay un overlock y aquí cambia la gráfica, pero nada, nada. O sea, que es un overlock de la gráfica también. Es decir, en realidad esto no es cambio. Los cambios que hay aquí son puro marketing casi, casi. El cambio está en la, en la roja, ¿vale? A la derecha. A fecha de hoy ya a la derecha. 14 del 4 de 2018. A la derecha. A la derecha me refiero de, de aquí, ¿sí? Bien. Dicho esto, también tenemos un cambio sustancial en el modem. Los modems del 626, perdón, 25 y 26, tenían unas son, son X9 con unas velocidades limitadas a 300 MB por segundo, cuando ya a partir del 630 saltamos a modems categoría X12, que ya tienen 600 MB por segundo. Quiero decir, cambia el modem, ¿sí? Eh, el soporte de pantalla, bueno, pues evidentemente, los de aquí soportan más resoluciones que los de aquí, tampoco nos vamos a poner ahora a mirar esto. La captura de vídeo, evidentemente, eh, tenemos aquí Ultra HD, 4K, 30 frames por segundo, bla, bla, bla, sí, 120 frames por segundo a 1080p, el tope, y el mínimo sería pues que se comparte entre el 625 y 626, y casi, no, el 130 cambia como si fuera uno de la derecha, pero bueno, en realidad... A efectos prácticos, si quieres pausa el vídeo y te lo miras, pero estos son mejores que estos, no hace falta darle muchas más vueltas los soportes de la cámara también es mucho mejor, sí y luego donde sí que cambia bastante y me gustaría hacer hincapié hincapié, es evidentemente el Bluetooth, es categoría 5 y los de la izquierda exceptuando el 630 el 630 es como que ha cogido cosas de aquí y cosas de aquí, es decir, el 630, este de aquí ha cogido algunas cositas de aquí a nivel de conectividad Pero a nivel de procesador se queda a la izquierda Y por ende, prefiero encuadrarlo en la izquierda, ¿vale? Y lo que sí que me interesa mucho Y voy a seguir con la raya roja Lo que sí que me interesa Esto no es una raya, David David, this is not a line, David Vale, aquí, ¿vale? Es, es la RAM La RAM, aquí tenemos DDR3 ¿Vale? Vamos a poner una manjita DDR3 DDR3 LP DDR3 Para ser conceptualmente correcto, ¿vale? Como podéis ver, podéis pausar el vídeo y mirar la velocidad a la que va, ¿vale? Y aquí ya tenemos DDR4 LP DDR4, ¿sí? Y aquí ya saltamos ¿eh? y ya se nos va de más. Ya es lo que mola, ya es lo que dices. Ahora sí, ahora sí tenemos DDR4X, ¿sí? Que es la velocidad de RAM de un procesador de gama alta, ¿sí? Y ahí la tenéis. ¿Vale? ¿Mm? Esto es muy importante. Muy importante. Pero muy importante. Y luego, el, el almacenamiento. El almacenamiento. Aquí sí que ya depende del fabricante. Recuerdo la polémica que hubo con Huawei. Que en el P10 intentó colar... EMMC en lugar de UFS, etcétera etcétera El EMC... Es peor... Que el UFS... El UFS. ¿Vale? ¿Qué intento deciros? Que la, el, la velocidad del disco duro del 625, 26 y 30... El 30 puede montar UFS. Pero no, aún no he visto ninguno montado. En cambio, 636 y 660 también lo pueden montar, aunque tampoco he visto ninguno montado. No sé el Nokia 7 Plus que monta. No lo he encontrado. Mira que lo he mirado. ¿eh? Sé que el MI, el, el Mi Note 3 monta UFS... Perdón, monta EMMC. Por lo tanto... Error, no es el mismo almacenamiento el del Mi Note 3 que el del MI6, eh. No, no, no, no, no, que no os confundan por ahí, eh. Esto no es así, eh. Hostia, el Mi Note 3 es un MI6 con el procesador cambiado, no, no, no, no, no, y la memoria también. Y el Redmi 5 Plus, el Redmi Note 5, creo que lleva EMMC, ¿vale? No es un UFS o tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza por el precio. Es que también hay que saber luego contextualizar con el precio, ¿vale? Pero estos datos son muy importantes, ¿vale? Aunque lo que más nos importa es lo que he dicho al principio, ¿vale? La arquitectura... Este, este no sé por qué lo he puesto... ¿Por qué lo habré puesto en color rojo? ¿Por qué motivo cósmico he puesto esto en rojo? Sí. No me interesa que sea rojo. No, lo quiero rojo. Ahora. Vale, perdona Es que tenía que corregirlo, ¿vale? vale lo que nos interesa mucho, mucho, mucho, pero mucho es esto de aquí. O sea, esto de aquí es vital. El crío, la arquitectura crío, ¿vale? Es El salto es enorme, pero cuando digo enorme es enorme. Para mí, perdón que he movido la cámara, para mí es demasiado grande como para fecha de hoy a comprar una cosa de la izquierda. No, no, 25, 26 y 30, olvidaos o sea, ya, ya se acabó, ya lo han estirado tanto que ya no hace falta seguir por ahí, ¿vale? Y lo demás sería el USB, que evidentemente tenemos 3.1 y 3.1 en, en el 636 y 660. Evidentemente el 630 también tienes 3.1, pero nos olvidamos por la arquitectura que tiene. Y el, la carga tenemos 4.0, 4.0 Quick Charge, 4.0 ¿eh? el Redmi Note 5 y el 660 también lo soporta. Y ya para la izquierda... El 630 sí, pero no nos interesa, y, y los 626 y 25 os tienen 3.0. ¿Vale? ¿Aclarado esto? Pues solo hace falta mirar qué corazón lleva el teléfono que queremos comprar y a partir de ahí darle. Mi opinión, a fecha de hoy, esto de aquí no, ¿O un MIAU, no o un 5 Plus, no, no, porque ya existe en preventa el Redmi 5, perdón, Redmi Note 5. Me está costando hoy eh, decir el nombre Entonces, ¿qué pasa? Si por 200 euros tienes esto No te voy a recomendar esto Nunca, no, no, no debería ser recomendable esto ya Si aquí te vas al Nokia 7 Plus Que lo he visto ojo el, Nokia, ojo el Nokia 7 Plus, madre del amor hermoso Que lo he visto a 330 euros en, en, en Aliexpress La versión, he visto la versión china Que tiene más bandas de frecuencia que la europea O que la global, mejor dicho, perdón Que la global Es decir, tiene más bandas Mirad un vídeo, dejo aquí Dejo aquí una etiqueta y abajo también en la descripción un vídeo para mirar esto de las bandas de frecuencia. Si en vuestro país os interesa o no, pero hostia, he visto el 7 Plus, no que 7 Plus 330 euros. La versión china que tiene más bandas, más bandas que la europea, otra vez que la global con la ROM cambiada ya global con Android One por 330 euros. Me cago en, me cago en la leche, no me van a dejar tranquilo. No me van a dejar tranquilo. En fin, <risa> eh, cualquier duda en los comentarios, un saludo y que vaya muy bien. Adiós.